Trouble trouble. es el yeah. problema? Que no tengo mi interés yeah. Que no me importa si me miras de cabeza a capiés yeah. Que no veo las cosas como tú las ves Que yeah. vivo al día y no pa'l mes, no hay un antes, tampoco un después yeah. Pues el sistema es anarquía, juerga y alegría De ser yeah. un plato de yeah. melancolía y sabiduría Y que venga el maldito siguiente día Pues total, ya somos problema de la vida yeah. Es el camino, el destino Un problema de la vieja, de la renta en los vecinos El problema soy yo cuando ellos son los metiches Dicen que es un problema lo que hago, lo que cago y lo que opino Yeah. Lleno de humo desde que amanece el estéreo a todo volumen ¿Qué te parece? Viviendo a yeah. mi manera No como debe ser Rapeando de lunes a lunes, no sé si me entiendes ¿Cuál es el sí. problema? Aprendí a mi manera se engañan Tú no sabes la maña y sé por circunstancias, sin importarme nada Viajando por el mundo, entendí cuál es mi punto Que van tirando mierda, mejor escuchen Esta buena, perdí varios escritos Al igual que mal malparidos Me van mirando mal y no saben lo que vivo Otro blon por ustedes, porque no los envidios. Tu problema es contra mi forma de ser Mi problema es ser la espina que no deja de joder tu problema es contra mi forma de ser Mi problema es ser la espina que no el problema, soy sí, yo soy el problema, el tema de conversación que les provoca flema, <coughs> pidieron se la llevan, van a terminar Toma. llorando como María Magdalena, que pena? pena, si no soy de su agrado no es algo que me no. interese, no. rentón y pura joda Don Vergas para yeah. servirle, voy a seguir siendo el que les cague sí. el día, sí. cerrando broche de oro con un rap de porquería, Uah. ¿Hay problema? Por eso le pregunto pues hey. que seas un problema, pero no soy nah. su asunto y punto. La respuesta a la pregunta de qué pedo. Mi boca le contesta mientras lo insulta a mi dedo. ¡Puta! Ofendido jamás, yo sé lo que puedo lograr. Me encuentro en un punto donde nadie consejos me puede dar. Hay gente que habla mal de mí, pues te repito, amigo, no afecta nada de mí. Oh. El hip hop se vuelva en mi destino. Tantos caminos en la vida y este elegillo. Ya, oh, este elegillo. Oh, tantos caminos en la vida y este elegillo. Ya, ya, Este, este elegillo. No critiques yo, mi vida yo, sin saber lo que oh, viví, bro. Ya, oh, uh, ya, bro Tu problema es contra mi forma de ser. Mi problema es ser la espina que no deja de joder. El problema es contra mi forma de ser. Mi problema es ser la Que no deja de joder. Tu problema, es contra mi forma de ser. Ni problema, que se respira que no deja Es el we, a <risa> tu tu Es if animal if we, el